Somos Palta Música y estamos en el balcón de FM, la Tribula, la mareo, 873, 30 años de amor. No, no, no, no. Volverán las noches a hechizar mi corazón. verá Tu nombre A implorar perdón De tus manos vi partir que recorre mi penal un silencio que jamás oyó mi voz una espina que jamás pude olvidar lo que fue luz hoy es un eterno olvidar, Un amor bueno no te deja flores rotas en el medio de la noche Ay amor, un amor bueno no se puede escapar Un amor bueno no se puede olvidar Un amor bueno no te deja flores rotas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 up da tap tap tap dump tap tap dump tap tap tap tap tap tap tap tap tap dump- da tap tap dump tap tap tap da tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap I do